Right, here, make some pepper, boy. Cansado de la guerra y del hambre, le de daré lo mejor a mi madre. Cansado de las cosas banales, cansado de ser inestable, cansado de ser incapaz de hacer pero nunca lograr, cansado de nunca poderme calmar. Escucho la voz y no puedo callar. Las lágrimas se me derran. Mantenimiento pa' mi alma. Más tiempo que quiero sanar. La lluvia nunca se acaba Vamos, que te muestro mi cara, También es para quien que fal. También me duele recordar. La vida buena y bastarda. Cansado de la guerra y del hambre. Le daré lo mejor a mi madre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 recordar la vida buena y bastarda